Bueno, pues nosotros eh, todos los años queremos reivindicar el Día de las Personas Refugiadas. Para ello, pues siempre trabajamos con la, con, conjuntamente con Aichiber Urtasun, que es artista y que es la directora de la acción, y lo que hemos hecho es reivindicar que las personas refugiadas no son un colectivo, sino que son personas individuales con sus sueños, con su, con su diversidad y con su identidad. Entonces cada una ha expresado en su retrato cómo se ve en un futuro y cuáles son sus sueños. Y las personas que han trabajado en un retrato han escrito sus, eh, el sueño en una frase y la palabra que marca ese sueño está escrita en el panel. Pues hoy volvemos a salir a la calle a denunciar la novena muerte de una persona cuando intentaba, intentaba cruzar eh, la frontera en el, en el río Virasoa, es la novena vez. Hemos dicho que vamos a salir cada vez que se produzca una muerte violenta en la frontera. No hemos salido en los diferentes territorios de, de Euskal Herria y lo vamos a, a seguir haciendo eh, para denunciar la necropolítica migratoria y la política de asilo de la Unión Europea, pues que es eh, papel mojado y que es el dogma migratorio de de convertir la, las fronteras, externalizarlas, eh, controlarlas, cerrarlas y abrirlas eh, de, de, dependiendo del origen y de la condición de, de las personas y bueno pues es insoportable este modelo de desarrollo económico que genera una desigualdad estructural que hace que las personas tengan que desplazarse de manera forzosa y luego aplicamos una política migratoria que criminaliza ese derecho fundamental a migrar que, bueno, que seguimos considerando y defendiendo eh, que es eh, un derecho legítimo que tenemos todas las personas, ¿no? de, de decidir dónde y cómo queremos eh, desarrollar nuestras vidas con dignidad.